Hoy en día, apreciados bogotanos, tenemos tres frentes de obra del metro. Estamos construyendo el patio taller, que está aquí en imagen, va muy bien, va al 75% del nivel de ejecución prevista. Estamos haciendo un nuevo puente en el pulpo de intersección de la 1 de mayo con la 68, eso también va muy bien. Y estamos haciendo el deprimido vehicular en la calle 72. Eso va bien. ¿Por qué lo estamos construyendo? Porque tiene estudios y diseños definitivos, entonces lo estamos construyendo. ¿Qué queremos empezar a construir? El viaducto, ¿no? El viaducto, los 24 kilómetros de viaducto por donde van a circular los trenes y las estaciones. Es de ese viaducto y de las estaciones de lo que no nos entregaron estudios y diseños definitivos el 30 de marzo. Eso es lo que esperamos que nos entreguen el 5 de mayo. Solo hasta que nos entreguen los estudios y diseños definitivos y de detalle del viaducto y de las estaciones podemos empezar a construirlas, antes no por obvias razones, confiamos en que lo van a lograr, reitero mi disposición personal y la de toda la alcaldía para ayudarles en lo que dependa de nosotros a que cumplan ese nuevo plazo y que podamos a partir del 6 de mayo empezar la etapa de construcción del viaducto y las estaciones que es lo que está pendiente hasta que no se haga esa entrega definitiva espero que cumplan el 5 de mayo Bogotá espera que cumplan pero si no, también quiero decir con toda claridad desde hoy, no vamos a tener ninguna discusión, ni solicitud, ni respuesta adicional. Si no nos entregan los estudios y sellos definitivos el 5 de mayo, el 6 de mayo tendrán una multa diaria de 50 salarios mínimos por incumplimiento.